por lo que ellos hicieron aquella ocasión en el sector Manhattan. Primeramente el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís eh, viene a darle respaldo a los moradores del sector eh, mamá tingó por entender que la lucha que vienen desarrollando es altamente justa. Sería injusto que después que un barrio esté establecido donde el Estado le está dando aquiescencia en términos jurídicos en virtud de que viene construyéndole escuela, liceo, acera, calles, contenes y un conjunto de servicios para el ben, eh, beneficio y desarrollo de ese sector, una llamada compañía Nueva San Francisco, que la encabezan hoy eh, vengan a tratar de presionar al Ministerio Público para que los moradores de ese sector sean desalojados. Entonces, ahí en ese sector hay una sobreposición de la parcela 7A1 del distrito castatral número 16 sobre la 740 del distrito castatral número 20. Entonces nosotros entendemos que ese acto que eh, ellos tienen supuestamente como propietario es ilegal porque sobreponiendo una parcela sobre otra, lo que significa que ese sería un título de carácter falso. Entonces en ese sentido nosotros estaremos apoyando la lucha que desarrolle ese barrio y todos los barrios y comunidades aledañas que están repartiendo a uh, la mamá tingó en el día de hoy y que ya tenemos conocimiento que hay posibilidades de suspender la audiencia en virtud de que partos importantes de los que están envueltos en el conflicto no han sido eh, citados en, en el sector mamá tingó de ahí de Vita al Valle.